Vamos a ver, le Yo estoy, le de, acuerdo. Su Yo estoy de acuerdo con que, que de, le dé prioridad Así es que escríbanos háganos el feedback Muy bien, el gobierno plantea retorno a las aulas no dará prioridad a maestros en plan de vacunación Desde hace ya varias semanas el Ministerio de Educación de la República Dominicana así como sectores económicos han planteado la posibilidad de iniciar la docencia en el formato semipresencial aunque educa ha propuesto que inicien a principio del mes próximo. El MINER no ha dado a conocer aún detalles de la fecha de inicio de las ni las medidas preventivas que tomaría para evitar nuevos casos de contagios en las aulas. Miembros de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores se han pronunciado en contra de la pretensión de iniciar con clases presenciales, alegando que los maestros ni los estudiantes han recibido las vacunas contra el COVID, lo que pres presentaría un potencial rebrote de los contagios. En otro orden... Y Belice Acosta, viceministra de Salud Colectiva, dijo que se seguía trabajando en la reserva de la segunda dosis, es decir, se guarda la segunda vacuna para los que han recibido la primera. Expresó que la vacunación no se va a detener y que el plan se está desarrollando como se estableció. De acuerdo a esto, los maestros quedan sujetos a vacunarse por el rango de edad y no por la profesión. Muy bien, vamos a ver, Francis. Adelante. Miren, ya se ha advertido con antelación, y creo que ustedes me escuchaban a mí advertirlo antes de todo el proceso de inicio a distancia, de lo que era el, el EDUCA. EDUCA era una, una, estru, una superestructura económica de la cual los principales proveedores hacen su agosto en septiembre o en junio, porque empieza ya desde julio a hacer la apertura mm. de las clases. Uh -huh. Y donde a ellos solamente le ha interesado su negocio. Nos han advertido de la fortaleza o de la poca... Eh, intensidad con que ataca el virus a los niños pero son vectores es decir se convierten en vectores a su familia a sus padres pasan muy bien la crisis pero el padre se infecta a sí mismo los maestros ellos y le estamos esperando la, la respuesta aún más preocupante que no estaban los maestros no están yo entiendo que sí que ya que el Consejo Nacional de Empresas ha decidido, porque yo creo que es la mejor descripción del Consejo Nacional de Educación, y yo le pregunto, después de 55 mil millones de pesos, que es parte del mismo 4% que se han estado repartiendo desde que aquí se ha colocado la partida del 4%, ¿aún se le debe a ingenieros? aún están las mismas escuelas que se empezaron en aquellos tiempos sin terminar, las que tenían reparaciones no se han reparado, las, la, los pupitres no están en las escuelas. Y todo esto lo digo, no con el propósito de criticar por criticar, sino que si hay alguien que se motive de la regional para dementir lo que yo estoy diciendo de que hoy, hoy no están las aulas habilitadas, para esos fines, porque en los momentos que estuvieron cerradas, de, decíamos, es el mejor momento para, y aprovechar de reparar, de instaurar las condiciones para cuando llegue este momento que ya se ha planteado en el día de ayer por el Consejo Nacional de Educación, que hoy válidamente le ha acogido la interpretación amado, que es el Consejo Nacional de Empresas. Porque, Óigame, no han ido mordeando en opinión pública una serie de, de, de periodistas y comunicadores se le nota con un entusiasmo y una for una fuerza que son las mismas fuerzas que motivan al Consejo de Educación a tomar la decisión aparentemente consensuada por todos los sectores. Ese es el valor del cheque, lo que le da. Entonces ese valor del cheque es el que está tramando regresar a las escuelas y yo le voy a dejar la preguntita a Yaryan y a, y a Amado y a ustedes. Si yo contrato, si tú me contratas para yo rendir un servicio. Y yo estoy a un 25% de lo contratado. Pero recibí mi paga total. Ahora, mi servicio, que es a través de mi medio, ya no será necesario. Y volvemos a las escuelas presencial. Van a devolver el dinerito restante, el 75%. Yayan, vamos a ver. Te lo dejo a ti, ya <risa> Señores, miren. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de que por qué era la necesidad y ese corre-corre de iniciar el año escolar en noviembre? Corriendo, ¿verdad? Se esforzaron, invirtieron todo lo que tenían que invertir para iniciar específicamente en noviembre. 55 mil millones. Tres meses han pasado, tres meses han pasado ya desde el noviembre a la fecha, y resulta que ahora hay que abrir las escuelas con más de 50 mil millones de pesos invertidos. La mayoría de ellos, la mayoría de ese dinero, la mayor parte de esa cantidad, invertida en producción de televisión y en difusión de esa producción a través de los medios de comunicación, radio y televisión. Es decir, que ahora, al parecer... Eh, Tienen la foto lista que te mandé Israel para que le mostremos al pueblo. Eh, voy a ver, yo la mandé a la tablet de todas maneras, por si acaso. Ahora ya hay que abrir las escuelas. Pero la situación en la República Dominicana ha cambiado con relación al COVID. Claro que no. Porque hasta ahora, oiga bien, hasta ahora los únicos que están recibiendo la vacuna son los médicos. Y dicen: ah, bueno, vamos a vacunar a los maestros, a los maestros, aunque no están en el segundo grupo. Fíjense ustedes que hay una contradicción desde el gobierno, porque el ministro está pidiendo que, que vacunen a los maestros y dice, eh, dice Salud Pública que no, que, van, que ellos van a seguir el, el, el calendario que tienen. Pero, ¿y qué importa que vacunen a los maestros si no van a vacunar a los estudiantes? ¿Ha bajado la tasa de positividad en la República Dominicana? ¿Ha bajado la tasa de letalidad en la República Dominicana? Claro que no, claro que no. Ya en febrero, por si usted no lo sabía, van más de 350 muertos en febrero, más de 350 muertos, mal contados porque el gobierno no está contando los muertos creí como que es, había visto, pues lo hemos demostrado creí aquí que había ocasiones. visto unos 400 ya. Eh, eh, mal contados porque el gobierno no está contando los muertos como es te lo deja guardado, entonces miren eso, pónganlo en full pantalla, miren este grupo que yo lo, yo esa, esa foto yo les traje del listín diario ayer, del diario libre mírenle las caras, los rostros y el estilo a ese grupo de padres preocupados porque hablan las escuelas. Mira, pero aquí hay gente que cree que uno es estúpido. ¿Usted cree que es verdad que esa gente que está ahí no tiene con qué comprar, con qué pagar un tutor en la casa? Mira, no bien. tiene tablet, eh, Mira. Eh, eh, televisión y, e internet full en su casa y aire acondicionado en todas las habitaciones. Ahí, me van a decir a mí que ese grupo, ¿verdad?, que quiere que abran las escuelas. No, eso, ese es un grupo de, de, de empleados ¿verdad? privados de las, del Consejo Nacional de Empresas. Pero miren el esa gente, eh, miembros del Country Club. Miren, eh, me van a decir a mí que ellos están preocupados. Porque los estudiantes, no brágame el favor, por, por Dios, eh, eh, eh. la educación en la República Dominicana, lamentablemente hay que volver a decirlo, es un negocio, señor, es un negocio. Ese grupo de ricos, de empresarios, ¿verdad? Ese grupo de empresarios eh, dirigidos por Educa, ¿verdad? Eh, eh, ese, ese, ese empresariado metido en educación. Lo que están es negociando con la educación de la República Dominicana no le importa si los estudiantes aprendieron o no aprendieron. Le van a decir que sí. ¿Saben por qué? Porque los miles de millones de pesos que se invirtieron en educación, en educación no, en los medios de comunicación, van a hacer que la mayoría de Pero los estudiantes estén callados. Estén callados. Si usted pone hoy todos los lo, lo, lo, lo programas o la Gracias. mayoría de los programas de la Televisión Nacional, todo el mundo está de acuerdo y aplaudiendo. La decisión de EDUCA, eh, no, del de, Consejo Nacional de la Empresa, digo, de, la, de, de, de educación, educación, porque ahora no se sabe si son de empresarios o, o, o realmente Educación. Ese grupo de comunicadores en el país entero están celebrando eso. ¿Saben por qué? Porque han sido miles de millones de pesos lo que se han buscado en estos tres meses eh, con, con la difusión de, la, de las clases por televisión. ¡Qué pena! Bueno, eh... Miren, la, la el, el manejo más bien que se le da a, a la información en estos países latinoamericanos, repúblicas bananeras, tiene mucho que ver con manejar la sociedad de una manera que me interese a mí. <coughs> la razón por la que eh, el propio Joaquín Balaguer, por ejemplo, que fue uno de los presidentes que más tiempo ha durado en, la, en el gobierno, no le interesó nunca que el pueblo dominicano se educara de manera, digamos, formal, ¿no? Que pudiera, que nosotros tenemos, por ejemplo, eh, frente al resto de Latinoamérica, un, una sociedad que es eh, a, a lo sumo alfabeto funcional, pero no tiene las herramientas suficientes para desentrañar el mundo que le rodea. Como pasa, por ejemplo, en Cuba, donde, independientemente de todo, el cubano tiene una buena formación. Que se haya adaptado a vivir en ese sistema que a muchos no les pero eso es otra cosa. El asunto está en que tiene formación y, y tiene, por ejemplo, eh, lo, lo ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, ocurre en Jamaica no sé porque nosotros siempre hemos mantenido como una barrera con Jamaica a pesar de que es una de las tres antillas mayores eh, pero eh, pasa por ejemplo en Colombia pasa que está cercana a nosotros pasa por ejemplo en Panamá Costa Rica bueno etcétera eso se debe precisamente a que más fácil a qué más fácil eh, manejar a la sociedad cuando esta sociedad no tiene las suficientes herramientas eh, intelectuales y por eso usted ve que nos venden una cosa, nos meten por los ojos, como dice la gente, un producto que puede ser vol volver a las aulas o dar las la, la clases eh, virtuales a través de televisión, radio, internet y después nos dicen, bueno, ya esto no conviene porque el plan fracasó en el sentido de que no, era, no, lo que, no está produciendo lo que esperábamos y entonces tenemos que vender ahora la idea de, de, de ir a las aulas. Pero a eso se suma que nosotros tenemos una, eh, unos comunicadores vendidos, o sea, gente que solamente piensa en el dinero. Por eso yo decía, cuando Francis estaba hablando, que el entusiasmo de muchos de esos, <coughs> no todos, porque no, no, no, no podemos mencionar a todos, pero el entusiasmo de muchos de esos comunicadores tiene que ver con el número en el cheque. ay dios mío eh, Sí, el, el, el, la cantidad en el cheque. Entonces, ese, ese es nuestro problema como sociedad. Por eso lo que hay que abogar es por... por eh, por un cambio en la, en la generación que viene. Porque ya nosotros los que tenemos, por ejemplo, mi edad o la edad de Francis, hasta la de Yerjan, que es un, un joven adulto, ¿verdad? Sí. Eh, definitivamente ya no vamos a cambiar, pero hay que comenzar a trabajar con los pequeños. Yo te envié por, por correo electrónico, no sé si lo habrá visto, los un libros. libro sí. de Michel Foucault, El Poder, esa bestia sí. magnífica, sí. Michel Foucault, oyeme, estrella. Óyeme, óyeme. Cómo lo describe. Óyeme, óyeme. Eh, cómo él describe el poder. Es eh, lo que estamos viendo cómo ha manejado es, China la pandemia. Exactamente. Por eso es que siempre es lo que no, estamos viendo cómo no ha manejado a nosotros. EDUCA, EDUCA nació con un propósito... Un orden disciplinario. Magnífico. ¿Saben por qué? Porque el empresariado, en un, una parte del empresariado consciente, sabiendo que... Eh, necesitábamos una, un, una, una sociedad de gente, de jóvenes formados, bien formados eh, como bachilleres para que pudieran ir a la empresa privada a hacer, hacer el trabajo que se les encomiende y que sí. lo hagan con cierto desempeño y entonces Duca comenzó a orientar en ese sentido pero en el camino se convirtió en el monstruo que es. Claro, definitivamente. Dijo, dijo, hay un negocio aquí. No, no, exactamente. Definitivamente Educa es una entidad que querramos o no, a pesar del propósito altruista en su momento de formación, a pesar de eso, Educa es una institución creada por empresarios. ¿Y qué es un empresario? Un individuo cuyo objetivo y norte es hacer más dinero del dinero que tiene. El dinero, la, la empresa no tiene, no tiene bandera. La empresa privada no tiene bandera, la bandera de la empresa privada es donde haga más capital. Si Corripio llega a un momento que es el, el monstruo más grande que hay, junto con, con, con los ramos, junto con los RICE, junto, si esa gente tiene que irse, los RICE, para poner un ejemplo, si sus empresas se ven afectadas aquí en San Francisco de Macorís, independientemente de que Samir y su otro hermano hayan nacido aquí, que don Héctor haya. Eh, eh, eh, quisiera tanto a San Francisco que se haya involucrado independientemente de todo eso se van ¿por qué? porque el capital Busca el lugar donde haga más capital. El capital no tiene bandera ni tiene patria. Yo quisiera preguntarle Entonces, Eso es lo que hay que entender. Pero fíjate, oye, pero hay, hay, que tener un hay empresarios Espérame. que yo sé cómo piensan, sobre no, no, todo no, no, los lo, lo, lo rices, no, no, de que de no van si, a, a, si a forzar. Si sus empresas se ven afectadas, se a van. A forzar déjate para de crear un asunto Una como pregunta: como de que nos lleve, Se por van para Panamá, se van para Desea. Pero un maestro no, que nos llame un tres, Yo no digo dos, que se tres, vayan que ahí, no, maestros, pero, pero el capital es así. Y hay que entenderlo, eso o sea, hay que entenderlo. Eh, que nos llamen varios maestros, por favor. Y que nos digan, de acuerdo a su percepción, a su experiencia, qué porcentaje de los aprendizajes y las competencias que han debido desarrollar los estudiantes en esos tres, cuatro meses que llevamos, y cuál es el porcentaje que se ha logrado. Eh, ¿Verdad? del 1 al 100, que usted me diga, mira, un 80% de los aprendizajes, y que me digan, a, a, a propósito de eso, qué eh, eh, instrumentos de evaluación han utilizado que, ellos. Que lo cubre porque eso no va Para. no vamos a tener una información. Pues ¿y ¿Cómo es posible que una una tú me estés hablando fideligna? a mí de un año escolar que tú, que es algo nuevo y que tú no lo estés evaluando O sea, que tú no estés investigando Porque no, no lo están haciendo No, no, que no lo, ni lo van a hacer No lo pronto, están haciendo Ni lo van a hacer Tú mandas en el cuadernillo una evaluación que, que, ¿Sabe qué la hace? El papá o sea, El padre es el que hace la evaluación Sin herramientas Y los profesores que reciben fotos y el cuadernillo ¿Y quién te ha dicho a ti que esa fotografía o esa tarea no la, no la ayudó a hacer el papá? O la hizo el papá O un primo porque estaba cansado y, y decidió resolver eso, más que explicarle a, al estudiante, o porque no tiene la pedagogía para explicarle lo, eh, eh, eh, esos contenidos al estudiante, o porque no quiero, por la razón que sea, porque independientemente de, de la responsabilidad que tenga el padre con su hijo, espere un momentito, aquí hay roles repartidos, aquí en la sociedad hay roles repartidos, Tenemos los abogados, a, a, los abogados a, a, a, a, a los tribunales y los maestros a la escuela. Adelante, buenos días. Que nos llamen los maestros. ¿Cómo están? Que se llenen de bendiciones Gerard, todos con esta llamada y, y la chiquita que tengo mucho. ¿De <risa> no ¿La la, quién? La Kikita, ella está, yo. ella está de vacaciones posparto. ¿De licencia postparto ¿Sí? post Así es que se llama. Le acaba de, da, de dar a luz una niña preciosa que se llama Dalia. Ajá. Y presentamos la foto aquí. Parece que tú no le estás dando seguimiento a este programa. Porque aquí hemos dicho eso varias claro, veces y presentamos la foto. el micrófono a Yera, pues no darle seguimiento a este programa. <risas> Cierra el micrófono. Eh, sí. Yera, hay, pues este hombre no te quiere. Hay qué? llamada ahí. Sí, un hombre que está preguntando por Carolina, que, sabe, que, que debe saber que, que tiene los tres meses de, de licencia de maternidad sí. y está preguntando por ella. Eh, está castigado Pre por una presentamos semana presentamos la, la foto y sí, el nombre de la está chile. castigado y por una semana luego te, te levantamos no, no, la, no, la, la, sigue la llamando, no hay problema una pregunta a, a, a la directora regional de educación y al propio ministro, ¿Qué es lo que ha variado en educación que hoy hay que abrir las escuelas fracasó a... el proyecto o ya no hay COVID, bueno vamos a vamos a una llamada telefónica y después respondemos eso, adelante buenos días Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bien, ¿Quién nos habla? Hola. Hola, Francis. Hola. Larisa Canal. desde la... Hola, la... ¿La... La la Larisa. Larisa. Canals. Sa ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿San... Adelante. Adelante. Buenos días, chicos. Eh, mi llamada es eh, más bien de alerta, de desesperación. Uh -huh. Que alguien me diga a mí si es que Siquio NG de la rosa, dígase, el síndico electo no. en este periodo, okay. se piensa que el exceso de basura, que estamos abrumados, ahogados de basura, no hace daño en este tiempo de pandemia. Claro. Macorís está sedentado de basura por las cuatro esquinas. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos saber, entender qué es lo que pasa, que no nos están recogiendo la basura. Sin pandemia, esto enferma esos hedores tan sí. fuertes. Yo estoy seguro que en su residencial no hay una hojita en el piso, mucho menos nada de basura. Entonces, a nosotros que nos lleve zanca de palo, no, no, jamás. Necesitamos Bien. saber qué es lo que está pasando, que no están recogiendo la basura. Cómo no, muchas gracias. Gracias a El, Larissa Agacar. Ya le vamos sí. a mandar a Eric que se nos comunique para ver qué está pasando. ¿A dónde, nos... dónde, ¿Dónde vivirá ella? Ah, nos faltó preguntarle. Sí. Sí, sería bueno que nos hicieras saber. Que nos llamen los maestros. Con la, la tablet. Y que nos ah. llamen de educación, que por favor nos digan qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha variado con relación a la pandemia, si es que ya no hay contagio, si es que ya no hay letalidad, o si fue que la educación a distancia fracasó. Eh, porque es que no tiene lógica que algo que está funcionando tú lo quites y rompas todo un esquema para entonces iniciar con otro esquema. Incluso, oiganme cómo es, voluntario, es decir, que en, un, en una escuela... ¿Quiénes hacen los uniformes? ¿Quiénes venden los zapatos? El mismo... Eh, eh, educa. Ah, pero que también hay que usar uniforme. Sí. Pero yo pues, presumo que no. Te estoy no. diciendo, pero espérate. Te para, no hay, hay educa con Vamos a escuchar con, la con, a Educa, yo te digo ahora. Pues Edu, sí. Adelante, buenos educa días Educa tiene un conglomerado de, de empresarios altruistas espérate, que son los que han diseñado el plan del... 4%. Ah, aguántalo ahí para que lo explique pues, con sí, más detalle. Adelante, buenos días. Buen día, Amado. Buen día, Francis. Buen día. Pacheco. Y mi amigo Yerlán. Bueno, Pacheco que habla? Dele sí. palabra, Pacheco. Buenos días, Pacheco. Sí, como ustedes sabrán, antes de comenzar el año escolar, yo dije y muchos de ustedes que esto iba a ser un fracaso, porque el ministerio, en la cabeza de Fulcar y, el, y la empresa privada, lo que le interesaba era el dinero del pueblo, el presupuesto, no la educación del pueblo. A ellos eso le, le da un blevo. Entonces, se ha visto... De que prácticamente solamente fueron a hacer negocio Andy de Juárez, el ministro y todo. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, San Francisco no hay capacidad instalada en la regional. Y si no, ustedes mismos pueden investigar. ¿Cómo así? Es decir, no hay capacidad la instalada. Repite. Es que el país donde se ha implementado esa metodología ha sido un fracaso. Efectivamente. En todos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les he llamado, es que el afecto del maestro con el alumno es crucial para el desarrollo del proceso, y eso no está siendo llevado a cabo. En los colegios, fundamentalmente, donde yo tengo a mi niño más pequeño, lo que hay es que se le mandan muchos videos. El gran negocio de ellos es que permanezca así, porque le da más rentabilidad. Pero el pueblo, nosotros los que pagamos los impuestos, y que nos formamos en las escuelas públicas, y trabajamos ahí, sí debemos preocuparnos porque es el pueblo quien está pagando el dinero, el despilfarro que hay en el ministerio de educación con fulcar a la cabeza que hasta ahora se ha visto que es un gran negociante y los resultados ya no se pueden medir porque no, no se ha hecho evaluación, claro que no los padres la mayoría no saben evaluar, Bien. por ejemplo un profesional que tenga sus hijos en la escuela y aún en el colegio tiene que ir a trabajar temprano, claro. ¿No tu me entiendes, Él ha sido un sí, gran fiasco y el país debe tener Ojo, fijo, en esta situación de los responsables, porque los empresarios, como dijo Amado, lo que le interesa es el dinero, más nada así es gracias, Pacheco. Muchas gracias, Francis. Espérate, mira, Francis tenía una cosa. Yo siempre vamos a aclarar Hago una claro. pregunta que hizo Yerian con sí. relación a Educa, o que hice yo, no me acuerdo ahora. La cuestión que tú estabas explicando el asunto del empresariado y educa. Explica. Fíjate, se forman. A raíz de una era, era, propuesta... Era de los de lo, de lo uniformes, que quién hace el uniforme. Exactamente. Sí, lo era, yo que lo... Se forma a raíz de una iniciativa sí. que los grullón y otro grupo de empresarios, como una especie de devolverle mm. y acompañar mm. a las autoridades de educación, mm. no importa cuál, la que están instaladas... Preocupado por la formación de por los Por que salían. De ahí y vino, lo, y salían. lo que es el trabajo que ha de realizar Educación. Lamentamos que hoy ya de evidencia sobran las muestras. El Consejo Nacional de Educación sabíamos que era una muerte anunciada, porque sabíamos que ayer iban a dar lo que buscaba el Consejo Nacional de Empresas, claro que es sí. la mejor de educación. Claro esa, es decir, de educación. Que, de educación. Entonces, debieran de, ya en estos tiempos de hablar un poquito con más sinceridad. Y hacer planteamientos real y efectivamente, porque donde ha visto Educa, donde ha visto Educa la necesidad de aperturar presencialmente cuando ya se había dado como muestra de oportunidad y de desarrollo un plan a distancia. Bien fracasó Bien, mira, considera usted, esa es la pregunta del día, considera usted que el gobierno debe dar prioridad a maestros en el plan de vacunación contra el COVID? La pregunta Háganos de veces pipa. si están de acuerdo con que se abran las escuelas y si van a mandar sus hijos a las escuelas. Hey, sí. Y hay que determinar qué fue lo que pasó ahí, por qué están pidiendo que se abran. Bueno, ya lo decidieron. Bueno, es un asunto económico ¿Ya? Es un asunto económico Señores, definitivamente Yo pregunté algo para que ustedes Se hicieran una idea ¿Quién, quién vende los uniformes? Los ¿Quién vende dije? los zapatos? ¿Quién vende los cuadernos? ¿Lápices, la borra, los lapiceros? Junior, <ríe> no ¿lo dijo o no lo dije? Eso iba a ser un fracaso, era un negocio lo que tenían. Lo que tenían con esa, esa es la pregunta amistante. del día. La otra no pregunta. Me Adelante, Yerliano. ya, ya tú, te, tú, tú le habías dicho amigos. antes que se le había pagado 50 Es decir, nosotros todos sabíamos que se habían pagado unos 55 mil millones de pesos. O invertido. Invertido. Y se le ha pagado a los transmisores. Ay, lela. Entonces, pero no devolverán parte del dinero contratado. ¿Por qué lo van a seguir pasando? Porque ya no lo van a necesitar. No, lo, va, a, lo van a no, seguir lo que pasando. Que hacer es, ya eso es un contrato. Exacto, lo que ah. tienen que hacer es convertir eso en publicidad a partir de ahora. Ya. Yeah. Y que Bien. lo que falta se cubra con la publicidad que necesite la, el, el ministerio. En bueno, el WhatsApp. Un negocio redondo Pero fulcar. Bueno. Le advierto a Luis Abinader. Saludos a los que amigos espero... que se buscaron unos pesitos ahí. <ríe> ya, bueno, no, adelante, no. Yerjan. No, espero que, que yo Luis Abinader... A...